Buenos días, eh, continuamos nuestra exploración eh, de nuestras emociones eh, con la meta de tener nuevas eh, y más amplias estrategias. Ya hemos eh, observado que eh, la tendencia normal es de ir por una de dos opciones. Expresar, tiene una emoción de ira, de envidia, y lo, lo ponemos fuera, lo actuamos bajo sus órdenes creemos en lo que la perspectiva de la envidia nos dice que no debe, y, y con qué razón, y debe de ser yo, y yo soy igual o mejor que ella, y por qué, y expresamos de alguna manera lo que esta emoción nos está haciendo ver o pensar. Y su, surgen los comentarios sarcásticos, o pues dejamos a las otras personas saber que, pues, sí, es cierto que hizo esto, pero deben de saber que tal y tal cosa. Expresar. O correr detrás de los objetos de apego. Eso también es manera de expresar. Actuar basado en expresar. O expresar no puedo expresar esto, no, ni debo de sentir esto, esto no, esto es muy malo, esto, y quizás no queremos ver que lo sentimos, definitivamente no queremos que otros nos vean expresándolo, no queremos estas consecuencias, y lo intentamos guardar adentro. Y cuando una emoción tiene eh, mucha energía intentar guardarlo dentro es como intentar guardar una tormenta en una botella, en algún momento explotamos y sale, sale en un arranque o sale por los intersticies, a través de la agresión pasiva, los comentarios, o sale a través del cuerpo y nos enfermamos. Así que definitivamente reconocemos es necesitamos tener más opciones. Necesitamos otras estrategias. Y en la, el trabajo con las emociones en el eh, budismo, en el Dharma, eh, hay muchísimos, 84 mil, pero se pueden agrupar en cuatro categorías. Uno eh, que es, eh, aprovecha los métodos de la meditación, aprendemos a observarlas sin involucrarnos. Es un poquito eh, requieren eh, esfuerzo, porque las emociones, sobre todo perturbadoras, tienen sus maneras de engancharnos en sus cuentos, en su justa indignación, en su visión de las cosas, en sus batallas. Pero sí se puede. Y esto es un método completo. Otro tipo de método, y es ahí donde tenemos muchísimo espacio para movernos, es en empezar a trabajar con lo que son lo, las interpretaciones y los pensamientos conectados con la emoción. Y vemos que la interdependencia interna que tenemos hace que diferentes factores están aportando y participando de alguna manera en cualquier evento mental que incluye un surgimiento emocional y entre ellos son los pensamientos ciertas ideas que tenemos cierto, ciertas frases o ideas que nos contamos, cierta interpretación que tenemos de una situación o de una persona que nos vamos contando. Y junto con esto, tenemos más largo plazo en la vida, tenemos ciertos cuentos que nos contamos una y otra vez. Siempre me pasa esto a mí me hacen esto, a mí el mundo me ve así, yo ¿no? tengo este rol en la vida". Todo esto se está llevando a cabo a través de ideas, pensamientos, interpretaciones, donde tenemos mucho mucha habilidad en trabajar con ellos. Estamos cambiando de ideas, de imágenes, de interpretaciones, todo el tiempo. Ahora lo hacemos conscientemente, viendo cuáles son los disparos, cuáles son, lo, la, cual, cuáles son las bases que, que soportan una emoción, y vamos ir vamos cambiando. Y mucho de lo que está, estaremos haciendo a través de las conferencias que tenemos sobre las emociones, es ir trabajando con esto, aplicando nuestra inteligencia, pero dirigida hacia adentro. Y esto es todo un juego de métodos. Una tercera, Un tercer método, lo podemos llamar un método o colección de estrategias, ya no vamos directamente intentando trabajar con la emoción perturbadora o problemática, sino fortalecemos lo opuesto, fortalecemos lo positivo. Como si estamos intentando generar salud física, no solo intentamos resolver una unos síntomas o una enfermedad, también queremos fortalecer el sistema inmunológico, tener más ejercicio, comer mejor, fortalecernos. Y cuando tenemos fortaleza emocional, no somos tan vulnerables. Y estamos, aprendemos a poblar nuestro espacio emocional con afecto positivo no neurótico. Y más tenemos esto floreciendo y estabilizado en nosotros, menos tenemos que acudir a las emociones no realistas y no saludables. Y en esta área, todo lo que hacemos, cultivando compasión, amor, forma parte de un programa total de salud emocional. Pero a la misma vez, cuando tenemos una emoción perturbadora, que realmente estamos intentando debilitar, desmantelar, transformar, entonces vamos con algo positivo que es opuesto a esta, esta actitud. Por ejemplo, la envidia. Conscientemente nos entrenamos a regocijar en los log logros de otras personas, no necesariamente solo a la persona para quien tenemos envidia. En general fomentar una actitud capaz de sentir qué bien que otros están teniendo algo, que todos tengan muchas cosas buenas, más cosas mejores, las personas están experimentando, mejor será el mundo, mejor. Y cultivar un hábito opuesto, en vez de estar comparando cuánto otros tienen comparando contigo y quién va más y quién va menos, ¡ah, qué bien! Es una actitud muy distinta que podemos ir generando, fortaleciendo. Y tener esto más disponible, más desarrollado dentro de nosotros, es una manera de trabajar con la emoción opuesta, sin tener que estar picando esa piedra todo el tiempo. Y el cuarto juego de métodos que se trabaja, se aplica en, este, en el budismo, es lo que está más conectada con la filosofía, y es ahí donde intentamos ir a la raíz de esta confusión e ignorancia que tenemos con respecto a nuestra manera de relacionar con otros nuestra manera de existir en relación con otros de ahí cultivamos la sabiduría que reconoce la verdadera realidad de las cosas y de nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza y ya que a la raíz de todos los problemas emocionales tenemos esta actitud dualista de ver yo y otros esencialmente y absolutamente independientes y después nos ponemos en toda esta pelea de rechazar y jalar hacia nosotros, esta sabiduría que, que, que desarma, asuaviza y finalmente desmantela la ignorancia, pensando que hay un yo y un otro, en términos absolutos. Esta parte es más filosófica, y primero vamos a estar trabajando principalmente en este orden, empezando con eh, el método de observar sin involucrarnos. Y esto es algo que hacemos a través de la meditación. No tiene que ser meditación donde nos hemos eh, hecho largos retiros y sabemos ponernos en la postura, vajra y todos los puntos, sino meditación donde generamos un hábito de darnos cuenta de lo que está pasando. Y observar el surgimiento de las emociones, observar que uno es, algo está surgiendo sin abandonarnos a su visión, ya en sí está poniendo cierto alto a su poder sobre nosotros. Normalmente las emociones perturbadoras cuando vienen, las problemáticas, nos intentan convencer que su manera de ver las cosas es como las cosas son, y no deben de ser. O nos convence que necesitamos esto para estar bien, necesitamos, sin esto no voy a estar bien, necesito y si me, si me va y si lo pierdo y ¿qué me pasa? Están aquí y ya están reclutándonos a su partido. Y probablemente no hemos aprendido a parar y decir, espérate, esta es una manera de ver Hay otros, siempre hay otras maneras de ver las cosas. Y así tenemos este hábito de empezar a sentir algo e ir con todo, Ni, no cuestionar. Aun cuando a veces vemos que lo que nos hace eh, pensar o decir o hacer, tiene consecuencias muy complicadas, generamos apego para cosas que muy obviamente no son buenas para nosotros. Y no solo me refiero a adicciones, pueden ser adicciones en formas más leves. Y también cuando vienen y nos convencen que la gente te trata mal, y no debe de ser, y tú vas involucrándote en esta historia tú misma vas agregando más puntos, sí es cierto, y, y, y, y también hizo esto, y ella también, mira, y vamos uniéndonos, todos los elementos internos se van apoyando la emoción, y después vamos con todo. Y esto es un hábito que tenemos muy arraigados, y el efecto es que no, no tenemos mucho hábito en hacer una separación entre la persona que soy y la emoción que está surgiendo dentro de mí. Y aprender a observar sin involucrarnos es absolutamente clave en comprobar algo esencial en la posibilidad de transformar, que es, no somos esto. Y se ve cuando te involucras, te, te obse cuando observas sin involucrarte, tú eres la persona observando. No eres la emoción, la emoción es lo que estás observando. Y ya con esto, has generado la experiencia, de la posibilidad de transformarte porque tú no eres esto y cuando hacemos, eh, practicamos o aplicamos este método para transformar las emociones no dirigimos nuestra atención hacia una emoción para poder expulsarla o destruirla lo hacemos con el motivo de observarla. Y esto en sí tiene diferentes frutos que ayudan en la transformación de las emociones. Uno muy importante es que cuando tú tomas control de tu propia mente, de tu conciencia, y diriges tu atención a la emoción, ya no has ofrecido todos tus factores mentales a la emoción, ya no estás dándole todo el apoyo que busca y que necesita finalmente para continuar. Tú creas otro base dentro de ti, donde estás parado mirando la emoción no es una batalla entre tú y la emoción. ¿Quieres observarla? Pero sí estamos generando otros factores mentales que no están controlados por la emoción. Estamos generando esta separación y esto impide de que nos abrume totalmente. A veces es muy grande, es muy fuerte, y sentimos que muy en el momento en que suelto mi atención me va a saltar encima, ya me iré, y lo sé. Pero por ahora quiero observar. Y ya con esto abrimos algo de espacio. Así que ya con esto usamos la interdependencia interna para ir poniendo menos leña, dándole menos apoyo a la emoción que queremos no permitir que nos controle, no estamos rechazando, De hecho, ya que esta práctica requiere que haya la presencia de la emoción, no queremos rechazarla, ya no funciona si no está. Y en esto, este método ya está aprovechando del segundo juego de métodos, que es de cambiar un poco nuestra interpretación. en vez de estar viendo como malo la emoción, su presencia es algo útil, porque quiero desarrollar esta estrategia, quiero poder observarla, ahora está. Y no queremos que se vaya muy rápido, aunque se irá cuando lo quitamos, su sostén, se irá disolviendo como una nube que ya no tiene humedad adentro. Pero queremos poder observarla. Así que ya cambiamos la etiqueta, cambiamos la relación que tenemos con esta emoción. Y observar sin involucrarnos, por lo tanto, sirve como una condición para empezar a generar amistad con nuestras emociones, amistad. Como una abuela generosa que recibe en su casa todos los niños que tienen hambre del barrio y algunos tienen, son muy groseros y otros muy hermosos, bondadosos, bonitos en su conducta. Recibe de todo, vengan a comer. No, esta analogía no indica que vamos a estar alimentando y nutriendo las emociones perturbadoras, sí. pero generamos una actitud quiero ver qué hay quiero ver qué hay para poder trabajar con lo que hay y este paso de observar es un paso que crea cierto espacio la emoción surge y no estamos automáticamente actuando basado en sus mandamientos, que es lo común, y estamos ahogándonos en las olas de la emoción y, y, y ni, ni siquiera vimos que se nos estaba acercando, no estábamos preparados, no, tenemos, no sabemos en qué dirección es arriba, pero generando un hábito de estar dándonos cuenta de lo que está pasando, crea el espacio para poco a poco ir agarrando las herramientas que queremos agarrar para transformarlas. Empezando con simplemente, ok, aquí está, vamos a disfrutar de su presencia. La misma vez, esto es un paso clave en el aprendizaje. Esta es el paso del estudio. No es suficiente que escuchamos en YouTube unas cuantas pláticas o en algún curso en línea o en algún retiro, algunos algunas teorías muy interesantes, necesitamos ver si funciona. Necesitamos ver si su manera de describir mi experiencia interna es cierto o no. El Buda estaba enseñando hace 2600 años en la India. ¿Con qué razón debemos de pensar que Sabe cómo funcionan en mi cultura las emociones en el siglo XXI, mucho ha cambiado. Hay que poner a prueba y ver qué tanto estaba describiendo nuestra experiencia. Porque esto es real. Nuestras emociones tienen un efecto real en nuestra vida. Generan violencia, generan mucho sufrimiento generan mucha confusión y podrían generar mucha bondad, mucha armonía, mucha felicidad. Así que tener unas cuantas teorías no es suficiente, necesitamos nosotros mismos mirar qué es este fenómeno dentro de mí, cómo funciona, y ir haciendo músculos para transformarlas, para tener la mezcla dentro de nosotros que, que, que nos gusta, que nos hace bien. Y por lo tanto, como alguien en el bosque que quiere estudiar pájaros, cuando te das cuenta que hay algún movimiento ahí, te pones quieta para ver qué es, y si te das cuenta que te necesitas acercar, lo haces sin haciendo movimiento brusco, sin tú insertándote con tu presencia, vas moviéndote lo más quieto posible. Esto es lo que queremos hacer con nuestras emociones, queremos verlas, ponernos quietos en su presencia para poder observarlas. Y otra manera en la que este esta herramienta nos va protegiendo generando cierta inmunidad frente a las emociones destructivas, es que cuando estamos dirigiendo nuestra atención hacia adentro, ya estamos debilitando un elemento clave de las emociones dañinas. Las acciones dañinas toman algún objeto, casi siempre alguna persona o situación externa, también puede ser cosas, tomamos algo externo, nos enfocamos en esto, y empezamos, las emociones nos empiezan a convencer que esto es la causa de tu malestar esto sería la causa de tu bienestar si solo lo lograrías y lo mantendrías dentro de tu control, dentro de tu posesión. Es esto, es esto. La envidia. ¿Cómo yo me puedo sentir bien si ella o él está recibiendo esto? mira esta situación en el mundo, mira lo que hicieron, esto es inaceptable, esto es terrible, ¿cómo yo me puedo sentir tranquila cuando esto está pasando? Oh Dios, yo sería perfectamente bien si solo tendría tal y tal cosa y si solo en mi alrededor habría puro X. Entonces estaría bien. Esta es la mentira básica de todas las emociones perturbadoras, que es que tú eres totalmente pasiva, una víctima de tus circunstancias, por bueno o mal. Si tienes buenas circunstancias, floreces. Malas circunstancias, sufres. Y aunque es cierto que ¿Nuestras interacciones con nuestras circunstancias son importantes? Las circunstancias no, nunca nos dicen cómo nosotros vamos a responder a estas circunstancias. Pero cuando tenemos mucho apego, tenemos mucha envidia, tenemos mucha ira, no vemos esto. La emoción ya nos dijo cómo responder. Y las emociones dañinas son dañinas porque no son maneras sabias de responder frente a una situación. Hay algo positivo en tu entorno, aferrarte, necesito esto, ay no, que no lo pierda, necesito esto. Esto no es una manera sabia de interactuar con condiciones positivas. Y cuando pensamos en la idea de tener libertad emocional, de no estar sujetos y controlados por nuestras emociones, sino nosotros tener un rol en decidir cómo nos vamos a sentir y no nada más esperar que la vida nos dice cómo nos vamos a sentir sino nosotros decidir. Para tener esta libertad necesitamos ir a la fuente interna que tenemos y ir generando un reconocimiento que aunque la emoción que surge me dice que tengo que responder así, no es cierto, yo sé que no es cierto, ya sé que hay otras opciones. Y cuando dirigimos nuestra intención hacia adentro, ya es un paso importante. No quedar mirando fuera, leyendo las instrucciones, Ahora te vas a enojar porque mira qué está pasando. Ahora te vas a sentir triste porque mira qué está pasando. Y ahora te toca deprimirte porque ahora mira qué pasó. Y más o menos ahí pasamos la vida. Ahora te vas a alegrar porque mira qué pasó. Dirigir la atención adentro. Donde estamos continuamente generando el motor de las emociones está aquí. Y cambiarlas es aquí. Empezando con entender, reconocer qué estamos sintiendo y entender cómo esta emoción en particular funciona. Tener la experiencia de no ser esto. ¿Cómo sé que tengo opciones? Porque no soy esto. ¿Puedo ser otro? Empezar a abrir un espacio, poder reposar con las emociones que vivimos, sin entrar en pánico, sin culpa, sin rechazo, simplemente reconocer que okay, ahora estoy viviendo tal y tal cosa. Y crear el espacio, antes de reaccionar basada, basado en ellas. Crear un espacio. y dentro de este espacio cada vez más herramientas tienes para transformar las emociones, cada, cada eh, más tiempo tienes para aplicarlas a tiempo, antes de que ya el tren se ha ido. Así que para empezar a aplicar este método, generamos, y esta es una tarea que les dejo, generamos un hábito de estar dándote cuenta que estás sintiendo continuamente, lo más posible, no juzgando, no analizando, no haciéndote acostarte y dándote una hora de psicoanálisis personal, sino detectando tristeza, ansiedad, frustración. Simplemente estar nombrando. Y más nombres de emociones, mejor porque es más conciencia. Esto es algo que puedes estar haciendo todo el tiempo. Y con solo saber qué estamos experimentando emocionalmente, ya podemos tomar en cuenta la información que pensamos estamos recibiendo, reconociendo lo que yo estoy perci percibiendo está siendo filtrado por X. Tomo nota, tomo nota. Y ya con esto tenemos mucho espacio, no estamos tan atrapados. Y después para, re si realmente estamos queriendo trabajar con nuestras emociones, entonces de estar haciendo, aplicando este método, y lo vamos a hacer juntos, eh, no es algo que se necesita un lugar especial o cojines especiales o altares especiales es sentarte donde estás, parar, parar un momento. Eh, y sentado es, es recomendable. Sentado con la espina dorsal recta, esto es lo más importante. Lo demás de la postura es, es secundaria. Aquí tener la estabilidad de simplemente estar sentado recto eh, si estás en una silla ambos pies en, en eh, el piso para que haya estabilidad y con esta estabilidad ya vamos a generar cierta estabilidad mental y empezamos al inicio simplemente notar nuestro cuerpo, llamamos nuestra atención a su casa y así retiramos la atención de lo que ha estado llenando nuestra, nuestros pensamientos y dirigimos la atención al cuerpo, a la casa temporal de nuestra mente, y nada más notas el contacto entre tu cuerpo y la silla o el cojín o donde quiera que estés sentado, y después puedes dirigir tu atención a la respiración unas cuantas veces, inhalamos y exhalamos, reposando la atención en el movimiento de la respiración. Y después nos preguntamos si hay una emoción presente en este momento, ¿qué estás sintiendo? Y si no percibes nada en particular, puedes evocar una situación que para ti está conectado con alguna reacción emocional, no explorando la situación. Solo pudiendo evocar la emoción conectada con la situación y puedes elegir una emoción con la cual estás familiarizada, la ansiedad, la frustración. No sé, los celos Lo que sea y cuando hayas conectado con una experiencia donde la emoción fue clara y visible, pon tu atención en la sensación de la emoción. dejando ir la historia o la situación, no involucrándote en sus percepciones y los eventos, cuál es la sensación de sentirte así. cómo la presencia de esta emoción altera tu mente. No tengas miedo de la emoción, en este contexto puedes entrar en contacto con ella sin entregarte por completo, contactar la emoción para poder observarla desde cerca. cuál es la forma de esta emoción, cómo es su sabor, su textura, su color. Se siente pesado o ligero. Hay rigidez. tensión en tu cuerpo ¿Cuál es el efecto de su presencia en tu cuerpo? ¿Dónde la ubicas? ¿Dónde la sientes? cuál es el efecto de su presencia en tu corazón, en tu mente. observa cuando la has estado intentando enfocar y observar cómo ha cambiado mira que no es sólido es algo que va y viene aun si a momentos parece muy permanente no lo es y entre todo lo que está presente esta emoción es solo un factor, tu conciencia, tu atención es otro factor. Y es el factor dominante, esta emoción es como una nube sin sustancia que solo está pasando por el cielo que es tu mente simplemente moramos en el cielo y dejamos que las nubes pasen, continúan en sus trayectorias y se vayan. Esta eh, corta meditación es algo que eh, es muy bueno hacer en los momentos en la que una emoción está presente. Eh, a veces hacerlo durante una plática, todo ya es tranquilo y no hay mucho mucha intensidad emocional, y el enfoque ha sido otro, pero en los momentos cuando empiezas a darte cuenta o cuando sabes que estás sintiendo algo, esos son los momentos de intentarlo. Empezando, llamando a casa la mente, eh, poniendo, es muy bueno poner la atención primero al cuerpo, estamos muy identificados al cuerpo y con una postura estable, eh, volvemos a hacer que la mente sea un poquito más estable, y después abrimos a la presencia de lo que hay. En la medita meditación que hicimos tuvimos que generar un poco, pero trabajamos con lo que hay, lo que sea que es que hay, y simplemente observamos sus movimientos, su, el efecto de su presencia, la experiencia, ¿Mm? y la, eh, lo, la parte como complicada o donde hay que poner atención es de no irnos con los cuentos. Y si pasa esto, esto también es una lección mira es cierto, la emoción realmente nos jala hacia sus cuentos, y esto en sí es algo cuando te das cuenta que pasó, otra vez regresas pero con este, esta extra enseñanza de haber visto, sí. mira la emoción me jala hacia su enfoque. Y así cultivando este hábito eh, nos está construyendo una una base importante para tener más independencia emocional, y de ayudarnos en, en separar eh, las experiencias emocionales de quién somos de nuestra identidad básica.